Hoy en farmacias.com te presentamos oligobans sobres, un complemento nutricional para favorecer la resistencia física. Este complemento alimenticio aporta los micronutrientes necesarios para favorecer la resistencia física, así como disminuir el cansancio y sostener el metabolismo energético y el equilibrio electrolítico. Entre sus beneficios encontramos, estimula el equilibrio electrolítico del organismo y favorece la función muscular. Combate el cansancio crónico o puntual. Proporciona energía y ayuda a recuperar el metabolismo basal. A corto plazo ayuda a reducir el cansancio y la estenia. Y a largo plazo contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario a la vez que refuerza las defensas naturales. Este complemento alimenticio está formulado a base de Vitaminas C y E con acción antifatiga y antioxidación. Vitaminas del grupo B que disminuyen el nerviosismo y la recuperación después de un esfuerzo físico. Vitamina D y zinc, que contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Extractos de vegetales, que sirven para atrapar a los radicales libres que dañan a las células. Magnesio, ayuda al equilibrio electrolítico, al mantenimiento del metabolismo energético y a la reducción del cansancio. Potasio, que tiene funciones alcalinizantes y musculares y calcio, que tiene acción sobre los huesos. Se debe tomar un sobre al día, preferiblemente por la mañana. Para los niños de entre 6 y 11 años se debe dar la mitad de la dosis. Debemos verter el contenido del sobre en 150 ml de agua a temperatura ambiente y sin gas y mezclar hasta su completa disolución para consumir inmediatamente. Este complemento está indicado para el cansancio puntual o crónico, para deportistas y para la prevención de artrosis, osteoporosis y reflujos grásticos, entre otros. Está adaptado a los tratamientos de adelgazamiento, sobre todo a las dietas de aporte proteico. Tiene un agradable sabor a cítricos. Se debe mantener fuera del alcance de los niños. Los complementos alimenticios deben ser usados en el marco de un modo de vida sano, y no pueden ser utilizados como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. Se debe pedir consejo a un profesional de la salud antes de su uso en mujeres embarazadas y lactantes. Y recuerda que no debes superar la dosis diaria recomendada. Si quieres comprar oligoban sobres, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.